Me acuerdo de una palabra que escuchaba yo hace muchos años, cuando uno veía a alguien que hablaba tan bonito y predicaba bonito, oraba bonito, decía cosas bonitas y entonces decían por ahí, venga y por su casa como andamos, porque es muy bonito cuando se habla de algo o de alguien que no sean ellos sino afuera de ellos. Entonces la pregunta va contraria por su casa como andamos y esto es lo que le pasa realmente a maduro cuando sale en el congreso hablando del, del cambio climático hablando de que toca entre todos ayudar a que hagamos pero con lo que se está haciendo ustedes se acuerdan hace unos días con estas, estos aguaceros que están cayendo que el nicolásito el hijo de maduro ...está explotando porque está sacando unos minerales... ...o sea, es la famosa minería ilegal... ...y están derrumbando la montaña... ...para poder sacar esos minerales... ...y entonces, ¿qué pasa? ...que el ecosistema también se está acomodando... ...a mí me causa curiosidad cuando la gente muchas veces que de pronto tembló la tierra o un tsunami o un terremoto y entonces dicen que es un castigo de dios no ¿cuál castigo de dios es culpa del mismo hombre que se ha encargado de dañar la naturaleza y pues sencillamente la naturaleza está cobrando factura y eso es lo que está pasando acá entonces aquí lo que se le está lo que le están pidiendo a maduro oiga, usted habla muy bonito usted ora muy bonito usted predica muy bonito pero usted qué está aportando porque es que lo que se está hablando ahorita, y no olvidemos que van muchísimos muertos, que bueno, que salieron que eran 60 y algo de muertos según el invierno, pero según la oposición se dice que hay más de 700 muertos por causa de los, de los estragos que está haciendo el invierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la, la tierra se está comenzando a acomodar después de todas las fechorías que le han hecho. Entonces es no hay que ser un genio, no hay que ser Albert Einstein para entender de que si yo le quito un poco de tierra acá, a este montón de tierra, le quito un montón de tierra por debajo, pues la otra se va a acomodar, es así de sencillo, y eso es lo que se está haciendo con la naturaleza, y la naturaleza por un lado se está acomodando y por el otro lado está cobrando factura. Aquí aplica como dice el dicho, el cura predica, pero no aplica. Supuestamente la dictadura chavista presume que se deben impulsar obras que imp Pulsen y ayuden al cambio climático, pero a la realidad las mismas organizaciones venezolanas pidieron a Nicolás parar la minería ilegal en la Amazonía. Hay una minería legal y hay otra ilegal que es 10 veces más grande, pero ambas están funcionando bajo el beneplácito de Maduro. Entonces, si él está hablando de cambio climático, pues debe comenzar por trancar la minería de la en la Amazonía. El secretario general del Movimiento Ecológico de Venezuela, Alejandro Aguilera, solicitó al dictador que tenga el coraje de detener la explotación del arco minero del Orinoco. Las mismas organizaciones de Venezuela exhortaron al dictador Nicolás Maduro a detener la minería dentro de la Amazonía tras su discurso en la cumbre del clima COP27 que se celebró en Egipto. En el que abogó por la protección de este bosque tropical O sea, un burro hablando de orejas Sale Nicolás hablando pues como el Redentor Mire, pónganse en la mano, en el corazón Toca ver, toca tener ese bosque tropical limpio Toca tenerlo bonito, toca tenerlo verdecito Pero con esta forma como se está haciendo Lo único que se va a tener es un poco de derrumbes Un poco de catástrofes imparables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 sigan aquí compartiendo con nosotros la noticia para que seamos el medio informativo para no parar porque desafortunadamente a nuestros colegas los tienen amarrados y no pueden decir lo que nosotros les decimos acá día a día no importa que hagan así, que hagan así, que hagan sus comentarios el solo hecho de que nos sigan aquí seguimos dando lora todos los días el secretario general del movimiento ecológico de Venezuela Alejandro Aguilera si todo en un comunicado de prensa le dijo a Maduro Tenga el coraje, detenga la explotación del arco minero del Orinoco, amo. Si en verdad Maduro quiere ayudar a salvar el planeta, debe dar por terminada la explotación minera, salvaje, que está destruyendo a nuestro Amazonas. Si lo que realmente se quiere es un cambio en el tratamiento del ecosistema, señor Maduro, empiece por casa. O sea, arregle primero su casa y después va a dar consejo a las casas de otros. Algo que también resaltó es que la ONG Provea indicó en su cuenta de Twitter que el arco minero del Orinoco es el proyecto más depredador en la historia de Venezuela. Ustedes se acuerdan hace un par de años que llegaron unos aviones rusos con unos militares supuestamente a dar conferencias que venían armados pues hasta los dientes. Pues esos, esos angelitos que llegaron ahí están rodeando el arco minero y son los que lo administran. O sea, imagínense cuánta plata se están robando ahí, cuánta plata están haciendo Y por eso aquí dice la ONG Provea que es el proyecto más depredador de la historia de Venezuela Y lo estamos viendo Si analizamos esta explotación minera, afecta gravemente a los pueblos indígenas Generan un gran daño ambiental y produce muertes y esclavitud a manos de grupos armados las investigaciones arrojan que el sitio denominado el amo cuyos límites fueron fijados en 2016 por el régimen en una zona rica en oro y otros minerales en la que grupos criminales controlan una parte y el ejecutivo con ayuda de cientos de militares explotan la mayoría del terreno o sea por acá se lo están robando de manera legal y por acá se lo están robando de manera ilegal o sea es que son unos bandidos pero pues con cartón y todo, son profesionales en lo que hacen Nicolás Maduro, como supuestamente se hace notar, abogó por la protección de la Amazonía en su discurso durante la cumbre del clima COP27 Sin referirse a la explotación minera en la zona, responsabilidad de su mismo régimen Después del encuentro con su homólogo Gustavo Petro, en el que establecieron una hoja de ruta para revitalizar el bosque tropical, según informó la cancillería del país caribeño. Vuelvo y digo, esto en, en los papeles, esto en un discurso es muy bonito. Ahora vamos a la realidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que están explotando? hasta dónde se puede llegar o si es mejor hacer de cuenta que no existe eso y dejarlo ahí quietico. A eso es lo que se le está apostando. Según el dictador los países de Sudamérica tienen la responsabilidad de detener la destrucción de la Amazonía e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente y activa. Qué palabras tan bonitas y tan bien metidas en su momento, pero vuelvo y repito, ¿qué es lo que le están pidiendo acá? Y por eso provea, le dice: deje de hablar bonito, haga, actúe, porque es que no podemos seguir en lo mismo, bla, bla, bla, sin tener unos argumentos, sin tener que mostrar. Porque si nosotros vamos a mirar, y vuelvo y digo: los rusos, esos son parte de los que cuidan ahí, porque es que está organizado, por uno lado, la parte de la explotación legal la está manejando los rusos, ¿sí? Y adivine para dónde va ese oro. Ustedes saquen las propias conclusiones. Ellos administran eso y por este lado están los colectivos, las FARC, el LN y bandidos de a pie, pandillas que se creen, eh, pequeñas pandillas pero que están dentro del, dentro del mercado. Ahí es donde está el problema, el problema arranca desde ahí. Además afirmó que la primera meta debe ser la recuperación del tratado de cooperación amazónica. Por su capacidad histórica de observar el Amazonas y por su cantidad de propuestas En ese orden de ideas hay algo que te toca aclarar con Maduro Que hay una cantidad de propuestas Ahora, no es solamente firmarlas, es ejecutarlas Para que sencillamente se le vea la realidad de lo que está pasando Y el río no va a mentir pero vuelvo y digo, esto es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. Si nosotros vamos a donde se hacen este tipo de movimientos, donde en este tipo de cumbres como es la del COP27, miramos que sí, hay intereses de muchos países de poner su granito de arena para contrarrestar el cambio climático que es lo que se está viendo afectado. Entonces, se firman una serie de compromisos. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Y eso lo vimos desde los diálogos de, de Oslo y los diálogos de México. Que el señor Maduro por este lado firma unos compromisos y por este lado aquí está firmando y es que una Paz y aquí está dando plomo. Entonces la pregunta es si se pretende llegar con esta cumbre, llegar a ahogar por el río Amazonas, entonces ¿qué va a poner este y qué va a poner este? Pero que si se va a hacer, se haga, porque es que el señor Maduro toca exigirle. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.